Con las nuevas tecnologías, el número de usuarios de Internet ha aumentado considerablemente estos últimos años, y con ello también ha aumentado la delincuencia. Hoy os vamos a hablar sobre la estafa en Internet mediante correos fraudulentos en los cuales el delincuente exige un pago en criptomonedas.